Hola a todos, todes, todos. Eh, estamos en una cuarta sesión de nuestros diálogos permanentes que han sido llevados a cabo por la Dirección de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile ya llevamos esta cuarta sesión, que tenemos un invitado bastante especial, muy, muy interesante ¿no? eh, que es Willy Tyler. hemos tenido a otros invitados de distintas partes del mundo y de distintas disciplinas también, ¿no?, eh, desde el principio de este año, y en esta cuarta sesión tenemos el gusto de estar con eh, Willy Tyler, profesor titular de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, entre otros libros, ¿cierto?, se cuenta La crisis no moderna de la universidad moderna, Tecnologías de la crítica también, ¿cierto?, entre otros. Eh, por lo tanto, solamente para mencionar esos libros, ¿cierto?, que son muy atingentes a las temáticas que vamos a trabajar en estos diálogos. Le doy la bienvenida a, a Willy. Y... Hola, Willy, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Gracias, gracias por la invitación. Bueno, quizás para partir, ah. se, me, se me ocurría traer una imagen que tú trabajas en eh, la crisis no moderna de la universidad moderna, me parece que es una imagen bastante eh, decidora, que de alguna manera funciona al interior del libro como una, una pequeña bisagra, digamos, entre el formato de la universidad moderna y, eh, digamos, la, y su crisis, ¿no? En la forma de su consumación como discurso universitario en la época neoliberal, ¿no? Y esa imagen es el tema de las rejas, ¿no? Uh, la reja que limita al espacio universitario clásico entre el interior y el exterior versus ¿no? el momento neoliberal donde justamente las rejas parecen eh, derrumbarse ¿no? y eh, se produce todo el, lo que tú denominas también el Big Bang de la globalización ¿no? refiriéndote al golpe de Estado del 73 ¿no? que, se con, que consuma de alguna manera la figura del discurso universitario, ¿cierto?, como globalización. ¿Sí? Quizás podemos comenzar por esa idea, ¿no?, como para entrar en la discusión sobre el lugar de la universidad hoy, a propósito de esa imagen de la, de la reja que aparece en tu texto, ¿no? Sí, creo, creo que no es reja, pero no igual es, está bueno es, porque, porque, porque acá tenemos reja. ¿no? O sea, me refiero. Pedagógico tiene reja y la Chile tenía. Bueno, estamos hablando de los campos que están ahí, que eran un solo campo antes, ¿no? Pues es la muralla, ¿no? Me parece, o la barrera. La muralla, algo así creo que está. Pero es la, claro, es la idea de, de, de un límite, ¿no? De una frontera entre el interior y el exterior. Y. Sí, a lo mejor, o sea, lo que se me ocurre, para poder, eh, tal vez, eh, referir diversos momentos de esa, de esa frontera, ¿no? Diversos, o, o tal vez, diversos acontecimientos en que esa, esa frontera ha sido afectada, eh, crucialmente, entre el interior y el exterior, ¿no? Porque, claro, ese libro eh, que es del 96 está un poco a la saga de una, de una convocatoria que hizo la revista Anales el año 94, la revista Anales de la Universidad de Chile. Eh, estaba revisando la convocatoria de esa revista que, era, que, que me invitaron a mí a participar. Y que justamente... Preguntaba por, eh, por, una, o sea, por la crisis, estaba preguntando, estaba, la pregunta era como síntoma de una crisis que la universidad estaba experimentando, ¿no? la Universidad de Chile particularmente, pero la pregunta también tenía que ver, o la convocatoria también tenía que ver con la, con la crisis de la universidad en Chile, con esa crisis del año 73, 73 al 94, digamos, ¿no? Todo lo que se había desplegado como, como acontecimiento que tiene que ver con esa barrera, ¿no? Y que yo creo que, claro, que afectaba el marco, afectaba el marco de la Universidad de Chile, pero también al marco de la Universidad en Chile, ¿no? O sea, el 73 y el despliegue del 73... Después, ¿no es cierto?, en la, digamos, en, la, en la democracia, que de alguna manera la dictadura y la, y la, y la universidad que la dictadura terminó fundando, ¿no? O refundando, que entonces es en una, en una universidad y una democracia y un Estado que están subordinados al capital financiero, ¿no?, a la figura neoliberal. Es efectivamente, ahí la barrera o la relación entre Estado y universidad o sociedad y universidad, interior y exterior, autonomía, soberanía, possoberanía, entendiendo por possoberanía, ahí la figura del, del, capital, del, del capital financiero, ¿no? Todas esas cosas yo creo que fueron tocadas, ¿no? con, el, con el golpe y la barrera se, se tambaleó, ¿no? porque de alguna manera el capital, digamos, la administración financiera, o la gestión, más bien dicho, financiera, del dispositivo universitario neoliberal, afectó sustancialmente el marco de la gestión soberana estatal, por decirlo así, ¿no es cierto? Entonces es interesante. Claro, eh, hay una imagen de, voy a tratar de economizar, digamos, lo más posible, ¿no? Hay una imagen que está en, en, en, en, en Kant, y eso nos tira un poco lejanos, digamos, ¿no? Pero yo creo que es totalmente referible, ¿no? Kant también habla de, de, de, de, de cómo la universidad moderna, por decirlo, ha sido soberana. Se constituye o se funda respecto de, unas, de unos saberes o de unas sociedades que tienen que quedar afuera, ¿no? pero que no le compiten, como que no le compiten a la, al saber moderno, a la universidad moderna, etc. ¿no? Eh, no estoy seguro si usa él esa metáfora o si leí algo sobre el texto de Kant en donde aparece esa, esa imagen. Tal vez la usa de realidad en el texto sobre sobre el texto kantiano, ¿no? Hablo algo así como de, de unos saberes que crecen en el exterior de la autonomía de la universidad estatal, soberana, moderna, ¿no? Que crecen como champiñones, ¿no? O sea, que crecen y que no le compiten, ¿no? Entonces, ahí hay una relación entre interior y exterior que tiene que ver como con, con ciertos saberes que quedaron fuera o con ciertas lenguas que quedan fuera, cierta, ¿no? de la soberanía moderna, yo creo que es una cuestión como muy, muy candente en este minuto también, ¿no? Respecto de qué está pasando. Sí. Sí. Eh, pero también es cierto que la universidad, la universidad moderna estatal, digamos, nacional, en su reacción a lo que podría ser la universidad imperial medieval, por ejemplo, ¿no? Que eso tiene muy distintas fechas según donde uno, donde uno se pare a mirarla, ¿no? ¿no es cierto? Ese acontecimiento, ese suceso en cada caso. Eh, es una máquina dialéctica también que va procesando ese exterior. ¿no? O sea, como de alguna manera también la universidad moderna estatal hace algo con eso que deja fuera eh, y eh, lo, lo procesa interiormente. Y asigna jerarquías y lugares, ¿no? Y eso es toda una, toda una cuestión recompleja, o sea que no podemos en esta sí. conversación. Eh, pero yo creo que está eso primero, ¿no? Efectivamente, eh, con el golpe del 73 y su despliegue al año 94, si no piensa en esa convocatoria del año 94, la revista Nale, eh, claro, de alguna manera... Esa convocatoria yo la podría leer ahora como un síntoma, ¿no? Suponamente como un síntoma de un derrumbe, por decirlo así, de la autonomía, de la soberanía o de la gestión soberana de la Universidad de Chile o en Chile, eh, hundiéndose en la heteronomía del, del capital financiero que cruza la barrera y que la, no es cierto, que... O sea, que se pierde la distancia, ¿no? Esa especie como de frontera se derrumba, ¿no? Ahora ahí, y ahora ¿cómo, no, ¿cómo dirías? Cómo dirías tú la? Porque habitualmente la, la lectura que que, se, que que tiende a hacerse es que de alguna manera a la universidad le aconteció la entrada del capital financiero, que en el fondo la relación del capital financiero con la universidad sería una relación exterior, ¿no? Pero no es la propia dinámica ¿no? de la universidad la que lleva, de alguna manera, a su consumación como capital financiero. Entonces la pregunta ahí, que de alguna manera la, la, la deslinda un poco en el texto, es cuán universitario es también el capital financiero, ¿no? sí. o sea, Es decir, no es que simplemente a la universidad le acontezca un suceso que viene desde afuera de sus su propias lógicas, Sino que uno podría decir que es la propia universidad la que impulsa hasta cierto punto eh, el devenir de su crisis, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo pensaría un poco eso, no? Sí, claro, porque, o sea, de partida por, hay una cuestión empírica, ¿no? Y es que ese capital financiero, por decirlo así, el golpe como Big Bang del neoliberalismo, dicho, obviamente, póstumamente, porque el golpe no se vivió tan claramente así, ahora lo vemos mucho más nitidamente así, ¿no? O sea, la, pero claro, está la Universidad Católica detrás, ¿no? La Escuela de Chicago, 1954. Hay todo un proceso ahí que se activa con el, con el golpe, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno empíricamente ya uno puede decir efectivamente, todo eso que está ocurriendo ya tenía una, una, un, un futuro anterior, ¿no es cierto? en esa trayectoria que está, de, está de escrito en varios libros, ¿no? El de la Melanie Klein, en el de, ¿cómo se llama? Valdés, ¿no? Gabriel, eh, eh, Juan Gabriel, Gabriel. Valdés. Sí. Claro. Y Renato sí, Cristi, no? ¿no? Claro, el Renato Cristi. O sea, hay y, una plataforma universitaria para el golpe, ¿no? Hay una lógica que, o sea... ¿En qué sentido la lógica? Claro, porque eso ya una, es, otra, es otra escala para plantear el punto, ¿no? ¿En qué sentido la, la misma universidad divino sociedad? ¿No? ¿En qué sentido la, la universidad es un, una deriva de la sociedad? ¿Y ¿En qué sentido podríamos hablar de autonomía, de, de ganar un espacio de, de intempestividad o de una temporalidad diferente? que la barrera tendería a marcar, pero en qué sentido la universidad se devuelve, ¿no? Como, como sociedad profesional, o como sociedad técnica, o como sociedad universitaria. Eh, en donde, bueno, en fin, ¿no? La, la, uno tiende a marcar, o por lo menos si uno piensa en el discurso kantiano, que... Habría que ver eso como se traduce en Andrés Bello, ¿no? Yo en algún momento intenté hacer esa traducción. Porque esa frontera también es una frontera que es interna a la universidad, ¿no? O sea, la facultad es superior a la facultad, a la facultad inferior. Claro. Es decir, eh, eh, conocimiento, saber, o verdad saber, también ahí hay, hay, hay una, una barrera por la situación, una diferencia, ¿no? Que de alguna manera se replica, yo creo, en esa otra barrera. Entonces, la barrera... Eh, eh, es una barrera eh, que tiene muchas simetrías, ¿no? que se mueve en distintos lugares. Ahora, ahí hay un, hay un punto que, eh, a propósito de tu otro texto, ¿no? que está súper vinculado con, con, con el de la crisis, ¿no? que es tecnología de la Crítica, que de alguna manera ahí aparece la cuestión de la crítica como, digamos, un dispositivo de abastecimiento soberano, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en un, en un cierto registro. ¿no? Entonces, te quería preguntar un poco y abrir un poco la, la conversación sobre la relación entre crítica y humanidad. ¿eh? ¿No? Porque uno podría decir, bueno, a propósito de Kant, eh, digamos, la universidad kantiana es una universidad crítica, ¿no? se presenta como una universidad crítica y precisamente por eso como una universidad de articulación soberana, ¿no? O sea, ¿cómo pensar la cuestión hoy, ¿no? en, en esta especie de abismo sobre la, de las humanidades, no? Pero la relación de humanidades con la crítica, que frecuentemente, en un cierto sentido común un universitario, se, la, se, se asocia al, a las humanidades con la crítica, en contraste justamente con el pensamiento más instrumental, más managerial, como se diría hoy, hoy día, más ingenieril, que tendría un carácter acrítico, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar la relación humanidades-crítica no hoy, no? Sí, bien. Eh, claro, ¿cómo pensar ese...? Bueno, Está ese texto notable del, del, del, del bueno, también del de Ridano no se nos me está metiendo un nombre, pero se impone de alguna manera ese texto sobre las pupilas de la, de la universidad, donde pareciera llevar algo así como al apocalipsis, ¿no? Tiene como un momento casi apocalíptico el texto, pero justamente para revertir ese, en eh, donde se borra la diferencia entre investigaciones, creo que lo trabaja bajo esa figura, ¿no? la investigación fundamental o especulativa ¿no? y la investigación finalizada, es decir, técnica ¿no? o más instrumental. Ahora, en ese texto, digamos, la cuestión del, del principio de razón, ¿no? de, de, del principio de razón suficiente, está llevado al extremo en el sentido de que, de que de que finalmente toda, todo momento especulativo, crítico, de pregunta fundamental, como las preguntas que aparecen, por ejemplo, en esa convocatoria de la Chile, ¿no? Son preguntas, ¿qué es hoy una universidad nacional? ¿En, qué, ¿En virtud de qué la Universidad de Chile puede seguir llamándose universidad nacional? ¿Cuáles son y deberían ser las relaciones entre... El, etcétera? ¿No? Son preguntas que uno puede hacer fundamentales, ¿no? O sea, que tocan. ¿Qué, qué quiere decir soberanía, etcétera? Bueno, mm. la investigación fundamental ahí, en cualquiera de los campos de realidad se, se vuelve indiferente, ¿no? Todo se puede, todo se puede volver eh, instrumental, ¿no? Todo puede ser finalizado. Entonces, eh, eh, eh, sin embargo, aparece esta cuestión también de lo... De lo, de lo incondicionado, ¿no? ¿En qué, en qué sentido lo incondicionado eh, eh, claro, puede cobrar un lugar en la universidad técnica, digamos, ¿no? Eh, en esta universidad, que si bien modernamente se pensó en esa diferencia ¿no? entre facultad facultades técnicas, facultades eh, eh, eh, especulativas, por decirlo así, sin pensar que esto tenga que ver con departamentos, ¿no? porque son funciones que cualquier departamento podría cumplir. ¿no? O sea, me, me refiero a que el momento especulativo no necesariamente va a surgir en los departamentos de filosofía, ni en las facultades de, de filosofía, tal vez ahí es el lugar en que menos se da, en la medida en que la filosofía se piensa como historia de la filosofía, o cosas de ese tipo, ¿no? Pero, ah, claro, ¿cómo, cómo late? Entiendo la, entiendo la pregunta, pero es una pregunta... Eh, es curioso, yo creo, que, yo creo que la asignación de un lugar o de un, de un actor o de una, de una operación eh, que uno pudiera simplemente consignar, es justamente lo que está en crisis, por decirlo así, no tendríamos cómo indicar dónde, quién, quién, cuál es la operación, pero, sin embargo, yo creo que la performance, por decirlo así, constructiva o crítico de constructiva sigue totalmente o desistente o resistente, eh, eh, que tal vez ya no bajo la forma de la pregunta o, no eh, La pregunta misma ha sido como muy fuertemente cuestionada no, no sé si fuertemente cuestionada pero, pero desdibujada como operación crítica Típicamente moderna o la figura del juicio ¿no? Mm. ¿No? También, no sé, está la cuestión del tribunal eh, o sea, entonces, La cuestión de la guardia está ahí, ¿no? la cuestión del juicio, el tribunal, la cuestión de la vanguardia, ¿no? como, como una... del teatro también. Ah. Entonces, como que esa cuestión es crisis también, la misma palabra crisis, ¿no es cierto?, eh, eh, que te habla de la barrera, la barrera es como un lugar crítico, pero... Pero yo creo que la crisis es más... no tiene que ver con ese paradigma teatral o, o teórico o... Eh, eh, Óptico, por decirlo así, ¿no? Perspectivo, en donde puedes, puedes asignar lugares y jerarquías y desplazamientos, ¿no? Sino que es más performánico, ¿no? Tiene que ver más con una, con una relación entre performatividad y performance que de alguna manera se sacuden, ¿no? Las fuertes performatividades. Eh, de las disciplinas, de los controles, de, de, ¿no? Ahora tú planteas ahí una cuestión que, que me parece bien eh, clave, que es, digamos, la, la, las lógicas, por así decirlo, que comienzan a, a operar en la lengua, ¿no? Hay una lengua universitaria, ¿no? Y también pensaba que, en, bueno, en en alguno de tus libros, creo que es la crisis también, hace referencia a la, a la posibilidad de una lengua no universitaria, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo sería pensar una lengua no universitaria? Entonces, quizás podríamos pensar a propósito de, de estos últimos dos o tres años, digamos, de, de convulsión de lenguas, entre otras cosas, y de saberes, ¿no? De revuelta, en el fondo, ¿no? ¿Cómo la revuelta puede ser pensada, no? no solamente como el desplazamiento de esa lengua universitaria, sino que también como la aparición de esa, de, esa, de esa lengua no universitaria, no sé si cómo lo, lo pensarías tú, y también estoy pensando en otra escena, ¿no? la, la escena de la, la inauguración digamos, de la convención por parte de la presidenta elegida, no Elisa Longton, que comienza con Mapu, en Mapudungun, ¿no? A saludar en Mapudungun, comienza a hablar en Mapudungun, y de alguna manera toda esa lengua juristocrática, ¿no? universitaria, que articuló eh, a la gramática del Estado, ¿no? De Chile, ¿no? De alguna manera se ve en problemas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pensarías un poco ese, ese asunto a propósito de esta ampliación que uno podría eh, atender Um, de, la, de las posibilidades de la democracia, digamos, en un país tremendamente estrecho en relación a esas a esa dinámicas de ampliación, ¿no? Sí. Bueno, he estado siguiendo muy, muy de cerca, o sea, he estado atendiendo también a, a cosas de Elisa Locón anteriores, ¿no? Eh, anteriores al... Eh, a la, bueno obviamente a la, a, la, a, la, a la revuelta no también hay, hay que pensar aquí en el en el, en el acontecimiento del, del del feminismo que tampoco es acotable digamos no o sea que justamente lo que hace es una ampliación y una ampliación que no es de fácil o sea que no puedes acotar o sea en qué sentido no puedes marcar el horizonte de lo que de lo que amplía de lo que derrumba al mismo tiempo, ¿no? que es un poco lo que, lo que ocurre, yo creo, con la... claro, con la, con, la performance, con la performance de la... de la revuelta, que se sacude una performatividad... Eh, una performatividad... que no solamente toca, ¿no es cierto?, al... al, al inmediato, de la, del, digamos, del de este, de este Estado soberano subordinado al capital financiero. No solamente se está sacudiendo la democracia neoliberal y el capital financiero, sino que también es un sacudón que toca, ¿no es cierto?, la, la, la, la, la, los doscientos y tantos años de, de Estado soberano. Y en ese sentido, claro, es una. Ahí hay una. Ahí hay una una visibilización, ¿no? O sea, se hace visible esa gramática que tú dices, ¿no? Más que se abra una nueva gramática en el horizonte, se hace visible la gramática en la cual estamos clausurados, ¿no? Se ah. hace visible la clausura, pero una clausura muy, muy extensa, porque si uno ve simplemente las ciertas performances, eh, eh, o sea, como moviéndose en dos planos por un lado la, la cuestión más más estructural que está ocurriendo no de que estamos viendo efectivamente esa, esa gramática en la cual hemos estado clausurados ya bueno y las humanidades de esa gramática no Efectivamente, la misma palabra y si uno sigue un poco los, los, los, la cuestión a los diccionarios no he estado siguiendo eso por necesidades de, de las pegas, ¿no?, eh, pero también políticas, ¿no? Eh, eh, claro, estamos hablando siempre del, del diccionario latino y de, la, de las lenguas románicas, de una universidad románica, latina, por mucho que esté, esté pasada, digamos, por diversas historias, por decirlo así, y confrontaciones y confrontaciones de ejercicios de soberanía y de imperialidad distinta, ¿no?, porque la, la, la, eh, eh, no hay aquí, ¿cómo se podría decir eso? No hay, una, no, hay una, no hay simplemente una plantilla homogénea en cómo ha ocurrido, digamos, esa, ese imperio, por decirlo así, no, he imperio no solamente medieval, sino moderno, imperialidad estatal, nacional, moderna, y la relación con las lenguas en cada caso. Con las, con las naciones o con, la, con, los, eh, con, con las lenguas que quedan subordinadas, ¿no? Pero es muy interesante, la, es, muy, es muy lúcido todo lo que se puede leer en Elisa Loncón, no solamente en ella, por supuesto, pero respecto a esa cuestión de la ampliación, ¿no? Es muy impresionante la, cómo se hace tan visible la clausura, ¿no? Y la y la, eh, bueno, los marcos, los límites de la frontera eh, y la violencia, ¿no? Mm. Y la violencia de, de esto en lo cual vivimos, o hemos, hemos vivido como universidad estatal nacional, bueno, se hace muy visible si lo pensamos en la universidad, pero, pero tam, también no se, puede, se, puede, se puede ampliar a la sociedad y al Estado, ¿no? Eh, eh, eh, se hace muy visible la, la universidad como, como máquina, como arma, digamos, ¿no? Como arma de, bueno, como un arma de guerra, digamos, ¿no? Y de, de dominación, ¿no? Estaba mirando, por ejemplo, una... una un texto que está en la primera revista esta de historia eh, del año 1911, sobre la instrucción en Chile en el siglo XVI. Y es muy impresionante, ahí se hace totalmente, es, es como uno podría hacer el vínculo, ¿no? So, lo que está pasando en este minuto, lo que está pasando en ese momento, más allá de que la discusión es 1911, y es una discusión sobre la discusión que se tuvo en, en, en 1810 sobre la, mala, sobre la mala gestión que hicieron los españoles en la poca medievalidad que hubo acá respecto a la educación, ¿no? O sea, no educaron nada, pero el artículo lo que está diciendo es que no, es que hicieron las cosas bien, ¿no? Que instalaron, eh, incluso trataron de instalar una universidad, ¿no? Para la educación de las lenguas indígenas en... Eh, bueno, el régimen católico, eh, eh, bueno, ¿no? Es eh, eh, eh, muy, muy complejo el, el texto, ¿no? Pero es muy, muy notable la, las nociones de territorio, o sea, cómo une Elisa Loncón, ¿no? Territo, territorialidad, lengua, no como, no como la anterioridad de una a la otra, sino que allá hay un pliegue, terro, territorialidad, lengua. Eh, por lo tanto, eh, eh, eh, lenguas, territorios, eh, y como de alguna manera la convención, ¿no es cierto?, está instalada, pareciera estar instalada, no sabemos muy bien que está instalada, ¿no?, pero está instalándose eh, en, un, eh, en un lugar de suspenso, ¿no?, de suspensión, de la, o, o en medio, digamos, de la, del conflicto eh, eh, del conflicto al interior de la hegemonía, ¿no? Claro. Eh, estar instalando una especie como de suspenso de esa hegemonía para abrirse a una, a una entre comillas, post soberanía pero una post soberanía que es anterior, que es anterior a la soberanía... Moderna, claro. Moderna, mm. y que por supuesto es distinta de la post soberanía del capital financiero, ¿no? Mm. O sea, estamos, es, es complejo el, el, el, el, el cuadro para, para hablarlo en 45 minutos, ¿no? Sí, no, claro, estamos... ahí no, claro, no podría pensar como la, la, la irrupción de otras posibilidades también para las humanidades, pero tampoco se sabe precisamente por esa razón que tú dices, el carácter de esa post -soberanía. ¿En qué sentido uno podría pensar una poshumanidades? ¿no? Eh, a propósito del conflicto de lenguas que hay ahí. No, no pero, pero hay poshumanidades. O sea, eh, claro, porque en un sentido se habla de la crisis de las humanidades como crisis del financiamiento, como crisis de los, de los departamentos de filosofía, de, la, de las escuelas de O sea, falta, eh, eh, digamos, al, al capital financiero. No le interesa eh, el momento de la pregunta fundamental, por decirlo así, aunque sobre todo a este capital financiero, probablemente eh, puede haber, o el capital puede ver una cierta alianza con las humanidades, por último, como, como una cuestión que puede ayudar a hacer buenos negocios, ¿no? O mejor, ¿no? A llevar. Claro. El Pero. Coach, Claro, pero estamos, claro, yo creo que estamos hablando aquí de, una, de, una, de unas humanidades o de unas pos-humanidades que no tienen que ver con la crisis de las humanidades en el sentido de la crisis de su financiación. Claro, solamente. Si no estamos hablando de una, de una crisis que toca, que toca a las humanidades, de, digamos. Esas humanidades modernas o románicas, con toda la, la, la, la, digamos, la riqueza, la, la plasticidad, la diversidad de cuestiones que están ahí, pero son las instituciones también de esas humanidades las que están entrando en, en crisis. Eh, claro, son, han sido tremendamente desmundanantes, ¿no? O sea, han ido operando, una, dicho en lenguaje de Marx, ¿no? Una, una subsunción formal primero de, de lengua de, la, de las lenguas que han sido subordinadas a esas ¿no es cierto? Eh, eh, eh, a esas operaciones de soberanía en cada caso no estatal nacionales ¿eh? eh, han sido formalmente ingresadas al, al, al territorio bueno a veces simplemente exterminadas no eh, eh, eh, eh, pero, claro, también es la tendencia a una subsunción real, o sea, algo así como a la, a la extenuación de esas, de esas lenguas en la, lengua, en la lengua estatal, nacional, hegemónica, por decirlo así, del lugar a, a la que esa soberanía le asigna ¿no? a esas otras lenguas. Entonces, Claro, es muy interesante cómo Elisa Aloncón ha trabajado y trabaja esa cuestión de ponerse en un, en un, en un lugar de, territorial, pero de una territorialidad que es eminentemente, o cuya actualidad, por decirlo así, es como eminentemente virtual todavía, ¿no? ¿no? O está ahí en la, en la, en la convención apareciendo un momento en que, efectivamente, aparece como una horizontalidad, ¿no? Una horizontalidad eh, de esta lengua soberana, hegemónica, etcétera, ¿no? Respecto de estas otras lenguas y sus eh, humanidades, ¿no? Que ya sabemos, si pensamos en Kant, esas humanidades se pensaron como, simplemente como humanidades silvestres, ¿no? que crecen como champiñones, algo así, ¿no? La, la, la, meta, la metáfora. Los bosques que no le compiten a la universidad, pero ahora están, están empezando a competir. Pero están compitiendo de una manera muy distinta, porque esa es otra competencia, a cómo el capital financiero, la investigación del capital financiero, le compite a la universidad, porque la universidad no tiene, no tiene acceso a ciertas investigaciones que son eh, secreto mercantil, ¿no? En fin, está muy bueno. Eh, no sé, yo creo que podemos comenzar a cerrar. No sé si quería agregar alguna otra cosa que se te parece ahí, se te aparece. <ríe> Importante, eh. o sea, se me apare no, simplemente se me aparecen. Eh, bueno, yo creo que esto mismo podríamos hablar en el registro de lo que es el, digamos el, no, no me quiero para nada rogar como la, la, la, la, una, una palabra autorizada, digamos o, o autorizante sobre eso pero yo creo que es una cuestión que ha tocado muy fuertemente toda nuestras nuestra, nuestra prácticas, nuestra gestualidad, cuando digo nuestra me refiero principalmente a la, a la de profesores, ¿no? Y eh, a eh, la masculinidad también, ¿no es cierto?, de, la, de esa soberanía. O sea, mm. Alejandra, Alejandra Castillo va a sacar un libro ahora sobre la, la República Masculina, pero una, hay, vari, hay varias cosas que ya se han abierto hace mucho tiempo ya, ¿no?, sobre, sobre esa ampliación, ¿no? que la vemos en la convención, y donde el feminismo tiene una... una el feminismo no como un área, no como, una, no como un campo, ¿no? eh, sino también como un acontecimiento que, que tiene la magnitud de todo lo que toca, ¿no? de todo lo que hace, de todo lo que desestabiliza o va desestabilizando, ¿no? que es un poco lo mismo que ocurre con la convención. ¿no? va teniendo la magnitud de todo lo que va derrumbando, por decirlo así, o por lo menos desestabilizando para no, para que, digamos, porque no parezcan estas palabras que no son palabras para nada amenazantes, eh, porque pueden sonar más amenazantes, ¿no? Pero son desestabilizantes y en el sentido justamente de la ampliación y, o de la de ah. la usura, ¿no? Mm. Ahí. Se me aparece muy fuerte ahora la convocatoria que está haciendo de nuevo la revista Nale. Y me parece como muy, muy impresionante lo que hace esa revista, ¿no? Que no es una revista que uno tenga muy... Por lo menos yo nunca la tengo muy a la vista para nada, ¿no? Como, como referencia. Pero sí se me aparece, ¿no? O sea, la, la, la convocatoria del 94, la convocatoria que está haciendo en este minuto. no ¿Qué Estado, bajo ese nombre, qué Estado pero bajo ese nombre también qué Estado es, eh, qué humanidades, qué universidad, qué, qué instituciones, cuáles son las instituciones de la revuelta, cuáles son las instituciones, bueno, si es que tiene instituciones, ¿en qué sentido podríamos pensar instituciones? Algo se ve en la revuelta, tal vez eso me, eso me encanta, perdón, en la, en la convención, ¿no? Eso me, eso me encanta de un cierto momento de la convención, sobre todo en el inicio, que es y eh, eh, que es una de las humanidades románicas que, sin embargo, uno puede ver que aparece allí, y que aparece justamente como una cuestión que podría aplicársele también, o vérsele a la lengua mapuche, en la, en la, en la gestualidad de Elisa Loncón, que es la cortesía, ¿no? Mm. Esa yo creo que es una cuestión, por ejemplo, ese nombre al cual Benjamin, Walter Benjamin le le dedica un, un largo párrafo en las, imágenes de, en las imágenes pensantes, en ese texto, como lugar de la crítica, eh, justamente por todas las cosas que tiene siempre, a la, que siempre está, por decirlo así, considerando la cortesía, ¿no? La cortesía te, te, te, te, te pone, eh, eh, o sea, abre distintos ángulos de atención, amplía, Amplía el juicio, digamos, ¿no? Destruye, desmorona el juicio que siempre es más unilateral o intencional y te abre a unas maneras que efectivamente amplía y esa cuestión de la cortesía apareció muy fuerte por lo menos en los inicios de la convención y curiosamente generando una resistencia de ¿no? Porque aunque Elisa Loncón hable en, en mapuche igual que la, la machi conao, ¿no? se entiende todo ¿no? a lo mejor no entiendes exactamente qué qué está diciendo pero entiendes totalmente de qué está diciendo ¿no? porque no se entiende es eh, más bien eh, eh, también se entiende digamos ¿no? pero uno tiende a no entender eh, a lo que le ocurre a la constituyente, ¿cómo se llama? Eh, eh, a, la, a la que fue ministra, ¿no? Cubillos, ¿no? Claro. A y a la, la cuarentena. Pues, uno no, no uno las entiende a ella, digamos, pero entiende totalmente. El, ¿no? Claro. No, yo creo que bueno. Eh, ya estamos más o menos en la, en la hora Le agradecemos a Willy Gracias a Willy por, por la conversación Creo que ha sido una conversación Tremendamente fructífera e interesantísima Sobre todo porque se abren Varias hebras, digamos eh, A propósito de la cuestión de las humanidades ¿no? Y la relación universidad-democracia ¿no? Revuelta, sobre todo ¿no? mm. Así que bueno eh, Nosotros nos veremos Uh, el próximo mes a fin de mes con un, una nueva invitada o invitado o invitado ¿no? que nos eh, con quien conversaremos sobre la cuestión de las humanidades eso que esté muy bien gracias willy chao rodrigo estamos hablando Estén muy bien muchas gracias